En junio de 2016 salió al mercado uno de los mayores fracasos de los videojuegos modernos, el sucesor espiritual de Mega Man, MIGTHY NUMBER 9. Muy buenas, soy Delta Rai y bienvenidos al canal que completo The Legend of Zelda sin coger la espada. Bueno, no, eso, eso es mentira. Hoy voy a hablar de este juego y el gran fiasco que supuso, pero antes tendré que explicar un poco de qué va la cosa. Mixty Number 9 es un juego claramente inspirado en Mega Man, de hecho el proyecto fue dirigido por Keiji Inafune, la mente detrás de los juegos del bombardero azul. La premisa del juego es idéntica, un robot, además azul, que dispara y derrota enemigos, pero que además puede conseguir los poderes de otros robots a los que vence. El proyecto fue lanzado a Kickstarter, donde tuvo muy buena financiación gracias a su premisa de reiniciar la saga de Mega Man. Hasta aquí va todo bien, pero entonces, ¿por qué fue un fracaso? En realidad, por varios motivos. El primer fallo es, muy posiblemente, que no se parece a Mega Man. Es una copia exacta. Desde las mecánicas hasta la historia, pasando por los personajes. Todo es Mega Man cambiando nombres y poco más. Y sí, los fans querían ver algo similar a estos juegos, pero no idéntico. Para eso tienen los originales hace falta innovación y Misty Number 9 no supo hacerlo. Esto es aún peor si tenemos en cuenta que la gente ha pagado para que este juego sea real. Y hablando de Kickstarter, esto también tuvo que ver. No la plataforma en sí, sino la mala gestión de la desarrolladora. Para empezar, Comcept prometió que el juego usaría el motor Unreal Engine 4, uno de los mejores, si no el mejor. Pero el juego empezó a retrasarse una y otra vez, cosa que empezó a preocupar a los inversores. Esto hizo que el equipo apresurara el desarrollo acabando en un juego imperfecto e inacabado, con pésimos gráficos, mal diseño de niveles, etc. En segundo lugar están las recompensas. Como sabréis, Kickstarter ofrece a los inversores una serie de recompensas según el dinero que inviertan. Pues estas recompensas no era lo que se esperaban. Independientemente de lo que donaras, aparecerías en la pantalla de créditos como agradecimiento. ¡Qué bien, ¿no? Se nos olvida un pequeño detalle. El proyecto tuvo una recaudación de 4 millones de dólares. Eso es muchísima gente. Muchísima gente en los créditos. Que hacen que esta dure ni más ni menos que 4 horas. 4 horas de créditos. Imagina haber donado. Y empezar a buscarte en la lista de nombres. Puedes llevarte 4 horas sin encontrarte. O si tienes suerte, puedes salir justo al principio, quién sabe. Por supuesto, esto me refiero únicamente a los créditos. Después, ahora mismo no sé cuáles son. Pero había otros regalos, como por ejemplo una edición física. Que no era tampoco lo que se esperaba. Porque tardó tanto en llegar, que llegaban cuando ya había salido el juego físico que el atractivo del regalo era tener la edición física antes que nadie y la calidad en general era pésima. La crítica puede hablar todo lo bien que quieras, si a los jugadores no les gustas pues acabarás mal. Espera, ¿cómo? ¿Que las críticas también son malas? Pues sí, las críticas son por lo general pésimas, no es de extrañar teniendo en cuenta lo mal que salió el juego, debido a lo que ya he comentado antes. Tras este fracaso, ya se daba por muerta la saga de Mega Man, pensando que ya no podría revivir. Entonces fue cuando Capcom arrojó un rayo de luz, Mega Man 11, del que vamos a ver un poco más cada vez. Esperemos que este juego no salga igual, porque entonces sí que podemos pensar que es el final del Bombardero Azul. De momento parece que todo va por buen camino. Veremos a ver qué nos depara el futuro. Y esto ha sido todo chicos, seguidme en las redes sociales para más contenido, dadle a like, suscribiros, dadle a la campanita y compartidlo con vuestros amigos para ayudarme a crecer. Nos vemos.